Que en las hemerotecas emprenderán los arqueólogos del porvenir. Esto está relacionado con un juego que él menciona acá, que hace con sus compañeros de trabajo, donde dice, todas las tardes entonces, mientras nos ocupamos de bruñir esas piezas de, de edición, nos preguntamos si los arqueólogos del mañana querrán averiguar quién se ocupó de ellas. Cuando le daba esto dije, uy, qué lindo, qué lindo ejercicio. Que de hecho a veces, desde... Desde mi rol de coach lo hago con mis clientes, ¿no? Y lo, y lo traslado esto a los modelos de aprendizaje, a los ámbitos educativos y claramente al coaching. Y lo comparto con ustedes. Y el ejercicio es el siguiente. Y lo invito, invito a los docentes, capacitadores y formadores a que lo hagan. Es... Imaginar. ¿Cómo es que... ...van a encontrar mi legado... ...como docente, capacitador o facilitador... ...¿qué quiero dejar... ...como legado? ...y en base a eso... ...luego trabajar en el presente... ...porque de eso se trata el coaching... ...desde el presente... ...trabajamos hacia un futuro... ...entonces... ...visualizando un futuro un objetivo hacia adelante, comenzamos a hacer lo necesario, las acciones necesarias, las decisiones necesarias y las formas de ser que necesitamos para poder llevar a cabo estas acciones y estas decisiones. Y digo, qué lindo ejercicio esto de imaginar cómo quiero ser recordado como docente, ¿Qué legado quiero dejar como docente, capacitador, facilitador? Y en base a ese objetivo, en base, en base a, esa, a, ese, a esa imaginación, a ese supuesto trabajo en el día a día. Entonces la pregunta es, ¿cómo querés ser recordado? ¿Y qué estás haciendo hoy para poder ser recordado de esa manera? Ahora me gustaría saber qué te hizo pensar, qué sentiste, cuál es tu reflexión.